El ser humano proporciona información a través de dos sistemas, la comunicación verbal y la no verbal. Bajo la denominación de comunicación no verbal se incluye un conjunto de elementos que nos proporcionan información en ausencia de palabras. En una comunicación cara a cara aproximadamente el 30% de la información es verbal y el 70% es no verbal. Para interpretar adecuadamente la comunicación no verbal, no se debe considerar un elemento aislado, sino el conjunto de ellos y el contexto en el que esta comunicación se produce. Las funciones de los mensajes no verbales son varias, como reemplazar a las palabras, apoyar lo que de manera verbal se está diciendo... enfatizar un mensaje verbal, especialmente de tipo emocional, regular la interacción y contradecir al mensaje verbal. Uno de los elementos de comunicación no verbal más potentes es el contacto ocular. En general, indica atención, abre y cierra los canales de comunicación y regula los turnos de palabra. Una mirada fija suele ser interpretada como estilo dominante, mientras que desviar la mirada suele comunicar timidez, antipatía o querer terminar la interacción. La sonrisa constituye la expresión facial más fácilmente reproducible a voluntad. Es utilizada en saludos convencionales como gesto de pacificación y para comunicar una actitud amigable. La distancia o proximidad es un elemento de comunicación no verbal fuertemente marcado por aspectos culturales y situacionales. La carencia de un espacio personal puede producir incomodidad, sensación de amenaza y tensión. Dentro de los elementos de la comunicación no verbal, el tacto es la forma más íntima de comunicación y es la puerta de entrada a la intimidad. Se emplea para saludar, comunicar entusiasmo, ternura, proximidad y apoyo. Y permanece como el lazo último entre las personas, incluso después de que falla la palabra. Pues deberías ir a reclamar. ¿Tú crees que voy a conseguir algo? Pues es la única manera. Si no lo intentas, ¿cómo lo vas a conseguir? Pues ya están las notas, ya no... Bueno, pues yo iré a hablar...